Pues vamos a pasar a la presentación, que además vamos en hora estupendamente. Eh, como os decía al principio y visteis en el programa, eh, vamos a presentar dos estudios. El estatal y el que se hizo a nivel del País Vasco. Y ambos o sea, los hemos hecho en este último año y ambos han sido posibles eh, bueno, a través de las personas que han trabajado en ello, de todas las personas voluntarias, profesores, estudiantes que han colaborado con él en el estudio y también eh, gracias al apoyo de la Agencia Estatal de Cooperación, a la Diputación de Vizcaya, al Ayuntamiento de Donostia y al Gobierno Vasco, que la verdad que sin su apoyo no, no podríamos haber llevado esto a cabo. Entonces, contamos con Astrid y con Laura, que son dos de las investigadoras eh, del estudio estatal, que era un grupo de investigadoras más grande, pero hoy contamos con, solo con Astrid y con Laura, y con Juan Barredo, que es profesor de la UPV y que ha colaborado en la investigación que se ha hecho en Euskadi. Astrid es, bueno, iba a decir, amiga, nos conocemos desde hace mucho, <ríe> llevamos trabajando mucho tiempo y juntas, y es doctora en Economía con un máster en Economía Internacional y Desarrollo y es docente en el Departamento de Economía y Estadística de la Universidad de León. Laura, por su parte, eh, que creo que está pero yo no la veo, es doctora en Ciencias Sociales y tiene un máster en Género e Igualdad y es docente en la Facultad de Comunicación de la Universidad Rey Carlos III. Ambas eh, forman parte del Grupo de Economía Feminista Ecológica y Desarrollo y del Observatorio de Género, Economía, Política y Desarrollo. Y tenemos también eh, a Juan Barredo, por su parte, que como he dicho, es profesor de la UPIV, eh, es doctor por la Universidad de Grenoble y de la UPV y además es miembro eh, y una, uno de los impulsores de la creación de Economía Crítica y Crítica de la Economía y que organiza el Seminario de Economía Marxista en la UPIV. Eh, como os decía al principio, va a haber un turno de palabras, pero si queréis ir en el chat poniendo vuestras preguntas, lo podéis hacer y luego yo la recojo. Y ya me callo. Y Astrid, adelante. Bueno, hola. Eh, de nuevo, buenas tardes a, a todas y a todos. Siempre es un gusto colaborar con Economistas sin Fronteras y, y espero que, que todo el encuentro sea, sea, sea muy fructífero ¿no? y, y pueda salir... Eh, ideas valiosas y estupendas seguramente de, de cada uno de los talleres. Eh, voy a compartir la pantalla. Vale, un momentín. Vale, ¿ya, ¿ya lo veis? ¿Sí? Vale. Pues... Como señalaba FIES, esta es la, la investigación que hemos hecho para Economistas sin Fronteras, junto a mis compañeras Laura, que, quien va a presentar, eh, yo voy a presentar más la parte de resultados y ella la parte de propuestas, junto también con María Yula Costanzo, Nazaré Gallego y Laura Tejado. Y mmm, brevemente, eh, lo que, un poco nuestra, nuestras ideas o nuestras hipótesis, las hipótesis de partida de esta investigación, era eh, esta idea que se plantea en Thinking Economics, ¿no? y bueno, toda una serie de literatura que lo avala, esta idea de la, de la economía neoclásica con, ejerciendo un insano monopolio, monopolio, eh, monopolio intelectual que se refleja eh, no solo en el ámbito de la investigación o incluso en el ámbito de la política, sino fundamentalmente en el ámbito de la enseñanza, que es donde nos interesaba eh, un poco ahondar. ¿no? Eh, ¿cómo se, ¿Dónde se refleja ese, ese monopolio intelectual eh, en el ámbito de la enseñanza? Nuestra hipótesis es, sobre todo, eh, re en relación a la falta de análisis y cuestionamiento crítico de cada uno de los supuestos y metodología que subyacen a las teorías y modelos neoclásicos. Es decir, la teoría neoclásica eh, se enseña prácticamente en singular, digamos, ¿no? Y la, la cuestión es que en ningún momento se pone en cuestión cuáles son los supuestos que hay eh, de fondo y, y de luego no, no, se, no se plantea una reflexión crítica al respecto. ¿no? Asimismo, se observa una falta de pluralismo eh, en el sentido de mostrar en la enseñanza de la economía, de los grados de economía, que es donde nos hemos centrado, eh, otros enfoques eh, económicos, ¿no? enfoques heterodoxos en este caso. Se observa también una desconexión del objeto de estudio de la disciplina respecto a la realidad, a los problemas eh, digamos, los problemas económicos más acuciantes o, o que más tienen que ver también con la propia vida cotidiana de las personas, una falta de análisis histórico y ético eh, y eh, también una falta de capacitación crítica para el alumnado, la sensación final de terminar la carrera y, y tener la sensación de, de que no tienes esa, ese, ese instrumentos necesarios para, para realizar una reflexión crítica respecto a la realidad económica eh, ¿no? eh, actual ¿no? o, o del, del momento presente. Eh, y por supuesto una ausencia de perspectiva de género, eh, no solo en, en, en, lo, en, la, en lo referido a la ausencia de, estu de estudios de economistas, de mujeres economistas, en la propia historia del pensamiento, sino también a la hora de enfocar la disciplina, eh, a la hora de enfocar el objeto de estudio y eh, de visibilizar todas esas esferas asociadas a lo feminizado que pasan totalmente desapercibidas, no asociadas a la reproducción social en sentido amplio. Los objetivos del estudio, por tanto, eran analizar, por un lado, los planes de estudio de los grados de economía de 15 universidades españolas, ahora hablaré de la muestra, analizar también eh, percepciones y demandas realizadas tanto por parte de alumnado como profesorado, y también agentes de la cooperación universitaria, y por último, identificar toda una serie de propuestas formativas y metodológicas que permitieran incorporar una visión plural y, y transversalizar eh, ciertos contenidos. Para ello, eh, lo que hemos, nos hemos basado en distintas metodologías, una metodología mixta, por una parte, eh, toda una recopilación y análisis documental de guías docentes, en concreto nos hemos centrado en 15 universidades públicas españolas, en las que se imparte el grado exclusivo de Economía. Nos hemos centrado concretamente en estos grados y eh, nos hemos centrado en concreto en tres asignaturas obligatorias, que han sido Macro, Macroeconomía, Historia Económica y Mercado de Trabajo. Y en total han sido 79 guías eh, docentes teniendo como punto de inflexión la crisis de 2008. Es decir, hemos eh, analizado guías pre-crisis y también pre-Bolonia y post-crisis post-Bolonia, ¿no? siempre utilizando ese 2007-2008 como punto de inflexión. También hemos analizado los listados del, de, de los títulos de las asignaturas optativas, ahí nos hemos centrado no tanto en el, en el contenido de la guía, sino en el título, y también los proyectos de innovación docente, viendo pues, su, sus características también, ¿no? a nivel de contenido. Además de este análisis documental, hemos realizado entrevistas en profundidad, tanto a profesorado como alumnado y agentes de la cooperación, en total 15, 15 entrevistas, y hemos realizado también un cuestionario, una encuesta a profesorado y alumnado universitario, y hemos recogido 86 respuestas por parte del profesorado y 116 respuestas por parte del alumnado. Por señalar algunos de los resultados más relevantes, imaginaos, en los poquitos minutos que tengo, algunas de las ideas más claves, ¿no? Pero os recomiendo que echéis un vistazo al análisis o también al resumen ejecutivo que viene las ideas un poquito más eh, explicadas, ¿no? Porque en ese análisis documental lo que observamos es que de las guías docentes analizadas, como digo, de las asignaturas de macro, de historia económica y mercado de trabajo, solo el 26,6% de estas guías incorporan una perspectiva crítica o heterodoxa en, en sus planes de estudio. ¿no? Para ello, pues hemos hecho todo un estudio de contenido a nivel a, raíz, o sea, a partir de, de palabras clave. Es decir, solo un 26,6% de las vías y eh, haciendo referencia a la crisis, solo el 15%. De las asignaturas optativas. los que vemos, ahí mmm, nos centramos sobre todo en el, en el análisis de los títulos eh, y establecimos distintos bloques temáticos, pues el que vemos que, eh, los, o los dos bloques temáticos que vemos más relevantes desde el punto de vista heterodoxo, es el bloque temático de medio ambiente y recursos naturales, ¿sí? uno de los más recurrentes, y también en desarrollo y cooperación. ¿Más? Y respecto a los proyectos de innovación docente, eh, el 46% incluyen en su título algunas de las palabras clave ¿no? de, de, que, que, que identificamos pues, para, para poder hablar de esa perspectiva crítica, ¿no? ciertas, ciertas palabras clave que si queréis luego en el momento de las preguntas lo especificamos. ¿no? Pero eh, solo el 15% explicita una visión crítica de la economía, ¿no? estos proyectos de innovación docente. Eso respecto a... ...al análisis documental, como digo, tres titulares, ¿no? Pero eh, es interesante también eh, el análisis, de tanto la, de la encuesta como de las entrevistas a profesorado y alumnado. Y aquí, bueno, están los gráficos, pero en realidad me voy a centrar eh, en el, como la, la idea principal que hay estos gráficos, ¿no? Pues, por ejemplo, de forma mayoritaria, tanto profesorado como alumnado, estima que la visión neoclásica de la economía es la perspectiva dominante, ¿no? Algo que, como decía, era una de las hipótesis de partida, el hecho de que sea esa perspectiva la dominante, ¿no? prácticamente la perspectiva única. Eh, respecto al profesorado, además, cuando se le pregunta si ha habido evolución en los planes de estudio desde que estudiaron hasta que ahora son profesores y profesoras, eh, perciben de forma mayoritaria eh, que no ha habido ningún tipo de evolución a la hora de introducir otro tipo de enfoques en los planes de estudio tanto profesorado como alumnado, eh, es curioso porque consideran fundamental, fijaos, de forma mayoritaria los dos grupos, cuestionar los supuestos y teorías no clásicas. O sea, consideran que es una eh, cuestión clave, ¿no? Pero eh, el alumnado no percibe que esto se realice. ¿m? De hecho, mayoritariamente están totalmente en desacuerdo o en desacuerdo cuando se les pregunta que en clase se fomenta la propia opinión crítica y el cuestionamiento de las teorías económicas. Eh, sobre la enseñanza plural, sobre esa... El pluralismo ¿no? de, la, de la economía, el profesorado indica que sí integra otros enfoques en sus clases. ¿no? O sea, sí, sí, lo, sí trata de ofrecer y cuando les pregunta sobre su valor, de, sobre su nivel de uso o participación en, en perspectivas críticas, consideran que bastante o mucho. O sea, el profesorado universitario sí percibe que integra otros enfoques heterodoxos en sus clases, pero el alumnado no lo percibe. ¿no? Está. Totalmente eh, en desacuerdo o desacuerdo cuando se les, cuando se les plantea si en clases enseña una visión plural, mostrándose la diversidad de enfoques existentes. O sea, el profesorado sí, pero el alumnado no lo percibe así. Eh, también el profesorado cree necesario introducir, ya no enfoques, sino temáticas concretas, ¿no? problemáticas concretas sobre medio ambiente, género o derechos humanos. ¿No? Lo considera que es eh, muy importante ¿no? introducir estas temáticas, pero el alumnado no percibe que esto se realice. ¿Mm? Que no se introducen este estas, tipo de, de, de temáticas. ¿no? Están, de hecho, totalmente en desacuerdo, en desacuerdo con esta afirmación. Y, en general, se, lo que se destaca es una cierta insatisfacción del alumnado. Fijaos, más del 72% del alumnado considera que la enseñanza de la economía no le permite conocer visiones plurales, diversas y alternativas. Casi el 80% cree no adquirir la formación pertinente para abordar problemáticas actuales y de enorme trascendencia ética. Y casi el 58% considera que la carrera universitaria no les enseña a responder o resolver problemáticas económicas reales. ¿no? Esa desconexión con la realidad de la que hablábamos también en nuestras hipótesis. ¿no? Eh, por otra parte, el 56% del, profe del profesorado considera que goza de suficiente margen para introducir enfoques heterodoxos. ¿no? Y eh, en general utilizan distintos tipos de estrategias tanto en las propias asignaturas obligatorias, quizá camuflando más el enfoque dentro de la guía docente, porque probablemente en la guía docente no se explicita ese, ese contenido crítico, pero luego a la hora de impartir la clase, pues sí introduces esas visiones críticas, puede ser. ¿no? También otra de las estrategias es crear asignaturas optativas donde se trate de forma más específica por algunas problemáticas o algún enfoque en concreto, sobre todo más, o sea, también formación complementaria, eh, pues generar seminarios, cursos, etcétera, eh, eso es sobre todo las la que más se, se establecen. ¿no? Respecto al, al interés en estas perspectivas críticas, o sea, respecto a si les interesaría formarse en estas perspectivas críticas, pues lo afirman tanto el profesorado como el alumnado, lo cual es, bueno, como muy eh, interesante, ¿no? Pero el alumnado no está accediendo a esta información sobre economía crítica. De hecho, cuando se les pregunta sobre su nivel de conocimiento sobre cursos de formación en perspectivas económicas heterodoxas, pues están en mayoritariamente nada, muy, muy poco o, o poco. ¿no? O sea, hay, hay generalmente poco de un alumnado que conozca estos cursos y eh, respecto a si conocen el movimiento de estudiantes por una economía crítica, que aquí hoy tenemos bastantes asociaciones o colectivos representados, pues o nada o muy poco o poco. ¿no? Entonces, ahí hay... Un, un reto interesante y que, que se nos plantean. Y mmm, por mi parte termino y finalizo, si queréis luego podemos detallar en las parte de las preguntas alguna cuestión más y doy paso a mi compañera Laura. Gracias. Gracias Astrid. Deja la presentación tuya ahí, ¿Sí? y... vale, gracias. Eh, bueno, mmm, bienvenida, muchas gracias a, a todas por estar y, y bueno, ocupándonos o, o aprovechando bien los diez minutitos que que tenemos para las propuestas, explicaros un poco bueno que, que la razón de ser de este diagnóstico era efectivamente pues, hacer un análisis, ¿no? un barrido, explorar con, cuál era esa situación de la enseñanza de la economía en las universidades públicas, pero que también nosotras no teníamos esa intención, esa intención no o queríamos ser también propositivas. ¿no? En ese sentido, pues os presentamos eh, diez, un decálogo, 10 ¿no? propuestas que, que además beben muy intensamente del trabajo anterior que han hecho compañeras, por ejemplo, como de de ¿no? Vais a ver que son propuestas muy ambiciosas, eh, pero bueno, la cosa no es para menos, creemos, ¿no? Y además que, que es importante que nos marquemos esos horizontes que estén a la altura, ¿no? Para caminar juntas y, y, y, y, bueno, y no dejar de hacerlo eh, en compañía, porque es lo importante, ¿no? Pasa, Astrid, por favor. Mira, ese primer, en ese primer punto del decálogo lo que, lo que proponemos ¿no? es un fomento verdaderamente eh, crítico eh, para que nos permita, bueno, tanto al profesorado como al alumnado, ejercer análisis y, y, y un cuestionamiento, como digo, verdaderamente crítico del enfoque neoclásico en las clases. ¿no? En este sentido, pues se trata de, de exponer el enfoque neoclásico eh, no como una verdad eh, infalible, absoluta y objetiva, sino como un enfoque más, en este sentido, ¿no? que, que, que se ha convertido en el dominante, y como un enfoque con intereses, con un background ideológico, como decimos ahí. ¿no? Y, y es importante que sepamos identificar cuál es ese background ideológico eh, de cara a que bueno, eh, sepamos a quién beneficia y a quién perjudica este enfoque, este enfoque económico, eh, cuál es el tipo de sociedad que quiere articular, por ejemplo, ¿no? cuáles son sus objetivos, todo esto deberíamos explicitarlo en la clase, ¿no? Esta desmitificación del enfoque neoclásico lo que nos va a permitir es, por un lado, criticarlo y por otro lado ponerlo eh, a debatir en conflicto en relación con otros enfoques, con el resto de enfoques eh, económicos y, y, e interdisciplinares que existen, ¿no? De manera que entendamos que los enfoques no son tanto compartimentos estancos, sino que existe ese diálogo, ese conflicto y ese debate abierto. Eso debería ser un punto de interés en, en nuestras clases. ¿no? También entendemos que es muy interesante y muy importante, y siempre viene en la guía docente, pero bueno, a veces que nos cuesta un poco en clase, es verdaderamente alimentar y fomentar esa capacidad crítica analítica del alumnado. Y por ejemplo, Postcraft, pues proponía la asignatura de Ejerciendo como Economista. ¿no? Eh, Nosotras también proponíamos una serie de, de asignaturas ¿no? como Estructura de la Economía Mundial o Economía Política eh, Cultural, que es una de mis favoritas. Y Postcras también, las compañías de Postcrash hablaban de la asignatura de Capitalismo, por ejemplo. ¿no? La siguiente, Astrid, por favor. Después hablábamos también de la importancia de presentar y conocer la economía como un espacio plural y diverso, ¿no? No tanto hacer un ejercicio de pluralización perdón, eh, relativista y acrítico, ¿no? Sino de presentar que existen diversos enfoques y maneras de mirar y de entender la economía y lo que pasa y lo, y, y lo que nos pasa en el mundo, ¿no? Y también es importante explicar por qué no todas esas teorías o esos enfoques tienen la misma, el mismo reconocimiento o la misma legitimidad, tanto dentro como fuera de la universidad. ¿no? De alguna manera exponer cuáles son las relaciones de poder que se dan dentro de la economía como disciplina. También interesante en este sentido, transver tanto transversalizar como crear asignaturas concretas, que expresen o que pongan de manifiesto esa pluralidad, en esa pluralidad, la economía, por ejemplo, con una asignatura que proponían las compañías de Postgres Barcelona, que era Introducción a las Teorías Económicas. El siguiente punto, Astrid, porfa, eh, en el que hablábamos un poco de, bueno, frente a esa desconexión que viene caracterizando a la economía, que la aleja de las ciencias sociales y las humanidades, eh, bueno, y... y y ese cuestionamiento también de, del mito del complejo de autosuficiencia de, de la economía, lo que se trata también un poco de poner eh, en valor en las clases, es que eh, la economía por sí sola no puede o no debería poder dar respuesta a, a conflictos y problemáticas eh, muy complejas y que son además multidimensionales, ¿no? en las que existen, o en las que se cruzan dimensiones políticas, eh, sociales, culturales, religiosas, éticas, ¿no? Podríamos eh, hablar de, de toda la diversidad que compone, que compone lo que nos pasa, lo que nos está pasando, y que, a la que la economía, pues difícilmente de manera aislada, puede darle respuesta, ¿no? Eso sería interesante plantearlo en las clases. De hecho, desde ICIPE, ¿no? que es la iniciativa a los lo estoy leyendo, la Iniciativa Internacional de Estudiantes por el Pluralismo en la Economía, eh, hacen una propuesta muy interesante que nosotros rescatamos, que es esa colaboración eh, interdep interdepartamental e interuniversitaria y la creación de departamentos mixtos, que la verdad es que nos posibilitaría, por ejemplo, hacer y supervisar, pues, pensamos, trabajo final de grado, final de máster, investigaciones en eh, las que colaboren profesorados y, y, y alumnados, incluso asignaturas, materias concretas que se den pues, desde distintos departamentos, incluso distintas universidades. ¿no? ¿Cómo podríamos también fomentar esa reconexión o, o, o enriquecerla ¿no? o, o hacerla más, más patente de la economía con otras disciplinas? Bueno, pues creemos que, que tres asignaturas o tres disciplinas o espacios científicos claves son la historia, la, la, la filosofía y la política y bueno, si queréis luego, pues concretamos algunas asignaturas en este sentido que pueden ser más, más interesantes si tenemos más, más tiempo, ¿vale? Eh, bueno, como decía también Astrid, que nos parecía muy interesante ese reconectar la economía con los problemas socioeconómicos realmente existentes, con lo que nos pasa, lo que nos está pasando, lo que vemos en, en nuestro día a día, ¿no? cotidianamente, y bueno, es interesante en este sentido que seamos capaces de capacitar al alumnado para que comprenda y analice críticamente eh, crisis ecológicas, crisis, eh, crisis de cuidados, por ejemplo, crisis multidimensionales, endemias eh, y todo desde una perspectiva crítica. ¿no? Ese, es el, ese es un poco el sentido. También exponer que para este tipo de problemáticas realmente existentes, los distintos enfoques económicos eh, ofrecen distintas propuestas e interpretaciones. ¿no? Esto también es interesante. Dejarlo claro en las clases y además acompañarlo con datos empíricos y reales que puedan, de alguna forma, pues, eh, si queremos contrastar la veracidad de, de cada una de las aportaciones de los distintos enfoques. ¿no? También nos parecía interesante plantear las clases como foros abiertos en los que pudieran participar eh, compañeras, expertas, profesionales de fuera de la universidad, ¿no? que haya esa, ese diálogo y esa conexión tan interesante. Por supuesto, transversalizar la perspectiva ecofeminista, perspectiva crítica de género, de derechos humanos, ecológica y crear nuevas asignaturas. ¿no? Por ejemplo, también las compañeras de postclass hablaban de temática económica contemporánea y nosotras proponíamos eh, cultura contemporánea y nuevas tendencias económicas, no podría ser un... Una, bueno, pues una asignatura muy interesante y sobre todo algo que nos parece muy importante que es fomentar ese hábito informativo crítico del alumnado, ¿no? que entendamos los medios de comunicación tradicionales y sobre todo los alternativos críticos como una fuente que debería ser habitual para informarnos de lo que está pasando y, y para ser capaces de traer a clase y analizar ese tipo de problemáticas realmente existentes. ¿no? También con lo que decía Astrid, que era una de las de de las carencias ¿no? que identificábamos al principio del diagnóstico, esa, esa, ese enfriamiento de la economía, podríamos decir, pues bueno, eh, tenemos que recuperar la dimensión y la responsabilidad ética de la economía explicando en las clases cuáles son las implicaciones éticas, las implicaciones ecosociales que tienen cada uno de los enfoques económicos que se dan o se deberían dar en, en, en economía, ¿no? Eh, reconocer cuáles son los intereses, los objetivos de cada uno de esos enfoques, de manera que podamos ver eh, cuáles cuál de estos enfoques eh, eh, están contribuyendo a construir proyectos intelectuales y sociales que beneficien solo a unos pocos, que expolien y exploten la naturaleza, que fomenten las desigualdades, o por el contrario, que veamos qué que otros enfoques tienen bueno, con su, con su complejo, sus carencias y toda su margen de mejora, eh, quieren contribuir a proyectos de justicia social y, y transformación social, ¿no? eh, De nuevo, tenemos la opción de generar asignaturas nuevas o transversalizar este tipo de, de compromiso ético, ¿no? Y, por ejemplo, pues, podríamos hablar de la asignatura de cuestiones éticas de, de la economía, ¿no? Pasamos al siguiente, Astrid, por favor. Por supuesto, pues bueno, esa transversalización en concreto de la perspectiva de género crítica y de la economía feminista, que bueno implicaría un, por un lado que, que invitamos y que nos tomemos en serio esa formación, esa innovación docente del profesorado en materia de perspectiva de igualdad de género, perspectiva de estudios de género desde un, desde un posicionamiento crítico, entre las estrategias que podemos y que de hecho utilizamos el profesorado actualmente para introducir esta perspectiva de género o feminista en clases pues Bueno, renovar la bibliografía con referencias femeninas y feministas, eh, introducir en el temario, pues bueno, como se pueda, si no son ejemplos concretos, pues eh, sí, eh, contenidos más desarrollados dedicados a, a problemáticas y cuestiones eh, desde la perspectiva de género. También, por ejemplo, eh, plantear cuál es la réplica que la economía feminista hace a otros enfoques, ¿no? especialmente a, a, a ese enfoque neoclásico. Porque además es muy interesante que esa perspectiva de género suele arrastrar, y eso es lo interesante, eh, a otro tipo de enfoques críticos que enriquecen a su vez todavía más el debate. ¿no? Eh, pasamos al siguiente, Astrid, que son, que bueno, un poco lo hablaba el, el compañero Adolfo con el que estaba eh, antes en la sala hablando. Eh, de la necesidad de tener a mano recursos sobre economía crítica, ¿no? Pues bueno, eh, proponemos nosotras y junto con muchísimas otras compañeras, eh, en primer lugar creación de materiales didácticos y accesibles, eh, pedagógicos, en materia de economía crítica y recopilar todos estos materiales en un fondo común o en, en un repositorio eh, que sea de fácil acceso, sino gratuito y, y en abierto, ¿no? Vale. Y frente también, y esto ya un poco vamos complicando la cosa, no eh, a, a esa desincentivación del profesorado crítico, incluso penalización y precarización, eh, es interesante y es necesario e importante que transformemos lo, los sistemas de evaluación y méritos del profesorado eh, universitario en concreto no y también lo, los mecanismos por los que se valora el prestigio y la calidad de las universidades en las, que se enseña, en las que se enseña economía, ¿no? Eso también es interesante. Y en el caso del Estado español en concreto, pues tendríamos que revisar un poco o mucho la neca Y pasamos a estrella al último. Y todo esto también, que lo estábamos hablando un poco antes al principio, pues es algo que, que tenemos y que debemos conseguir juntas, ¿no? Tenemos que transitar enfrentar y transformar esa rigidez, esa, esa inercia conservadora y, y, y toda esa burocratización de la universidad pública eh, desde la unión transversal del profesorado, del alumnado, de las organizaciones inter-intra-extrauniversitarias inter, ¿no? eh, y, y desde la, también la gestión institucional. ¿no? Es un poco esa idea de caminar juntas siempre en, en, esto, en esta lucha que es difícil, pero que bueno, para eso existen estos espacios. Y bueno, sencillamente ha sido una condensación muy breve de cuáles eran nuestra pro, nuestras propuestas en el, en el diagnóstico, en el proyecto, eh, que os invitamos como Anfiastria a consultar para que podamos debatir más en profundidad en este espacio y en el que queráis. Pero bueno, creíamos que lo interesante era sobre todo poner en diálogo estas propuestas eh, con el trabajo que han hecho otras compañeras, por ejemplo desde Postcrash o el trabajo que nos va a presentar ahora el compañero Juan, de manera que podamos tejer un mapa de, tanto de objetivos como de, de acciones, iniciativas y, y, y, y lucha común. ¿no? Así que nada, muchas gracias y, y deseando escuchar. Bueno, decía que aspiro a ser breve porque... El trabajo que hemos hecho en la Facultad de, de la Universidad del País Vasco, y en concreto en el grado de Economía que se imparte en la Facultad de San Rico en, en Vizcaya, en Bilbao, es bastante más limitado en, en dos alcances. Uno en cuanto al método, porque eh, tan solo hacemos un análisis de las guías docentes y el plan de estudios del grado de Economía, y luego además eh, limitado porque nos limitamos a, a una facultad. Entonces, bueno, eh, además, seré más breve todavía, porque más breve que si eh, presentara todo el trabajo, porque me voy a centrar en el cuarto punto, porque creo que los otros más o menos pueden aparecer y han aparecido ya en este encuentro y pueden salir en adelante. Y el cuarto sería como eh, plasmar los resultados de la investigación del caso concreto de Sarrico. Veis que hay puntos el segundo, tercero, quinto y tal... Bueno, pues eh, ya han ido apareciendo y seguro que irá emergiendo también. Entonces me voy a casi limitar al, al cuarto punto. Eh, ha sido coordinado por una higondra de Economistas sin Fronteras de Euskadi y hecho por una serie de seis autores, todos chicos, por cierto. Eh, a pesar de que lo quisimos evitar de forma reiterada, pero bueno, eh, luego, si queréis, podemos hablar de eso. Esto vamos mmm, ahí entonces. Antes, como contexto, como contexto para esta presentación, para hablar más bien del cuarto punto, quería decir que la Universidad del País Vasco y la Facultad de, de Economía y de Empresa no ha sido ajena a lo que ha pasado en Europa y en España a nivel general, que es, entre otros puntos, una gestión cada vez más orientada a criterios de tipo de empresa privada, la managerialización y mercantilización de la enseñanza, una entrada de capital, quizás no tan fuerte como en otros sitios, de capital privado en la gestión, promoción y venta de másteres y estudios de posgrado en general. Una orientación de la investigación más todavía que hace años hacia la publicación en, en, en revistas eh, anglosajonas, en revistas con licencia bueno con acceso de tipo privativo y regidas por eh, indexaciones internacionales indexadas por multinacionales y promovido también por agencias de calidad como la NECA y la UNIVAS. Y, por otro lado, también la UPV no es ajena a la eh, progresiva precarización, quizás también en menor grado que en otras facultades, que en otras universidades, a la progresiva precarización del PDI, entre otros personas. Pero bueno, entonces, dicho esto, hay cosas que se van a entender más fácilmente. Eh, quería señalar eh, tres aspectos sobre las características del grado. Pues son de tipo técnico, pero luego voy a volver a ellas. Eh, primero, la nota de entrada ha estado en descenso en los últimos años, en torno a 7 puntos sobre 14. La tasa, bueno, con pues el formato de selectividad nuevo. La tasa de, de adecuación, que es bueno, cuántos alumnos entran sobre cuántos alumnos eligieron la, eh, la, el grado de economía como primera opción, en torno al 65-70%, que no es muy elevado, no es muy inferior, bueno, es un valor eh, mediano y que está en valores estables. Y la tasa de empleo en torno al 80%, pero solo el 65% en un empleo encajado y además el 23% de, esta, de este total de personas empleadas están en actividades jurídicas y en contabilidad, algo que choca y que, bueno, perdón, que compite con otro tipo de grados y de, y de formaciones. En, en este análisis que hemos hecho del plan de estudios y de, la guía, de, de las guías docentes, hemos constatado algo que ya suponíamos y que además hemos visto ya en la presentación de Astrid y Laura. En primer lugar, muy poco lugar a la transversalidad con otras ciencias de tipo social y en segundo lugar una falta de pluralidad y bueno, y diría que en un tercer lugar las dos a la vez. Sobre la transversalidad o la falta de ella con otras ciencias, ciencias sociales. Eh, de, de, en relación a las asignaturas básicas y obligatorias, apenas cuatro incorporan claramente, aunque sí otras parcialmente, disciplinas, otras disciplinas de la ciencia social. Y mirad que la selección que hemos hecho no es, mi, no es muy ambiciosa. ¿eh? Por ejemplo, introducción al derecho, clásica, historia económica, economía de la empresa, la tomamos como... Eh, como transversal, e historia económica de la España contemporánea. Es verdad que entre las asignaturas optativas, faltaría más, eh, de las cuales eligen 10, el alumnado elige 10, sí que hay mayor variedad en este aspecto. Tenemos economía regional, economía urbana, economía del medio ambiente y recursos naturales, en planificación y ordenación del territorio, globalización en perspectiva histórica o algunas, por ejemplo, que no tienen que ver con la economía en absoluto, que sería, por ejemplo, la comunicación en, en euskera. Entonces apuntábamos al final sobre la transversalidad que, con este plan de estudios, hay un desarrollo mínimo del potencial de integrar materias que complementen a la economía desde otras ciencias sociales o campos del conocimiento. Dicho en términos prácticos, en el grado de economía de la UPV, las instituciones no existen o tienen un rol muy relegado la empresa sigue siendo como una caja negra dentro de la cual no se sabe exactamente qué pasa, pero eh, bueno, sí, relaciones mercantiles entre, entre iguales, si acaso, eh, la historia es pasado, por lo tanto, innecesaria para unos agentes económicos que, eh, bueno, que eh, deciden hoy en función de riesgos futuros calculados de forma más o menos perfecta, entonces, bueno, un papel muy limitado de la transversalidad en general algunas asignaturas sí que existe y de hecho es fundamental. Sobre la pluralidad, es verdad que es difícilmente medible en asignaturas como matemáticas, estadísticas o econometrías, pero bueno, ya la, la presencia y la predominancia de este tipo de asignaturas ya nos da una imagen sobre el panorama general, pero si, si analizamos sobre asignaturas que pueden integrar la pluralidad, como por ejemplo las fundamentales de macro y micro, constatamos dos cosas. Primero, el, el, el orden de los temas observados en la guía docente es muy similar al orden que se observa en los manuales. ¿Y qué manuales? Los manuales que se, que, que se referencian en la guía docente. Fundamentalmente, ManQ y varian ManQ es el gran manual de macroeconomía que sigue valiendo ad eternum, y eh, varían para microeconomía eh, y ya van, bueno, de, bueno, luego, luego uh, haré un apunte sobre esto, pero bueno, ya van no sé cuántas ediciones y siguen valiendo. Es verdad que de forma puntual, incluso en asignaturas de tipo o impartidas de forma ortodoxa, hay manuales o libros eh, algo más críticos. Por ejemplo, vemos algunos keynesianos tipo Krugman, eh, vemos keynesianos ya. De más nacionales como Oscar de Juan, vemos muy poquita mujer, eh, pero en general muy poquita eh, pluralidad. Antes de pasar a esta nueva diapositiva sobre las, las posibles explicaciones de esta escasez de enfoques y de transversalidad, quería señalar dos límites de, de este tipo de estudio. Nos basamos en, las, en el plan de, de estudios y en la guía docente, pero claro, una asignatura, puede incorporar dimensiones, por ejemplo, medioambientales, de género, de espaciales, de desarrollo, y sin embargo ser puramente, enseñarse de forma puramente ortodoxa. Yo puedo hablar de la pobreza y seguir un, un discurso completamente eh, neoliberal, por ejemplo, por poner un caso simple. Y por otro lado, también las guías docentes son como, es verdad que se pueden renovar cada año, y entonces deberían ser como bueno, como reflejos fidedignos de lo, de lo que se va a dar, de cómo se va a dar y a partir de qué libros se va a dar la asignatura, pero muchas veces las guías docentes son, bueno, eh, trámites que los y las profesoras no actualizan, entonces quedan de una forma simple y entonces claro, al, analizar, al, al analizar el grado de economía con las guías docentes pues no, no sabemos a ciencia cierta eh, si se está siguiendo fidedignamente esta guía de docente o si es simplemente una referencia para cumplir burocráticamente y luego quizás dentro sí que pueda haber eh, contenido heterodoxo, de promoción del debate y demás. Por lo tanto, simplemente señalar los límites. En todo caso, ¿cómo explicar la escasez de enfoques y la transversalidad en la grado de economía? En primer lugar, que aunque parezca fácil... Hay que señalar que hay una herencia recibida. Lo, lo habéis señalado antes, hay una transición a Bolonia eh, impuesta con una serie de condiciones que vienen desde Europa, pero que vienen también refrendadas a nivel de ministerio, a nivel de ANECA. Nosotras tenemos también la Univasc, que es la ANECA vasca, y que entonces obligan a las facultades y universidades a, a ajustarse a ciertos criterios eh, de cantidad de créditos, pero también de forma de enseñanza. Y además con una. Con, un, con una restricción de fondos importante. Y en esta transición, de hecho, observamos que ha habido una pérdida de asignaturas que eran claramente plurales. Por ejemplo, sociología, sociología urbana, economía marxista, economía y mujer. Son cuatro asignaturas que eran optativas algunas o de libre elección, pero que han, las, las han desaparecido. ¿Vale? Eh, otro, otra, otra explicación no tan eh, que no reposa tanto en lo heredado. La relación de la docente con la, con la asignatura. Eh, la precarización, por eso quería señalar antes un poco el contexto, la precarización del, de, del personal docente hace que no haya, por ejemplo, un relevo generacional, una transmisión de conocimiento de aquel a aquella que se jubila a la nueva docente que incorpora toma materiales y además eh, bueno eh, eh, aprende cómo enseñarlos sino que simplemente hay una hay una rotación muy grande del profesorado lo cual eh, te obliga a dar hoy matemáticas mañana economía urbana y pasado traducción japonesa por poner un ejemplo súper exagerado vamos eh, es, es es muy difícil eh, comprometerse con una asignatura además rara vez en función de la precariedad coincide con la formación y la pasión de cada uno, de cada una. La misma formación del profesorado hace que haya un filtro de inicio. Eh, el profesorado que... O la, la, las profesoras, profesores que... Estudiantes y doctorados que tienen más posibilidades de acceder a una plaza de profesor, son aquellas que han eh, quizás eh, seguido másteres de tipo más ortodoxo, universidades extranjeras que sigue, siguen este tipo de esquemas, entonces es con un círculo vicioso El material pedagógico. Hay un predominio brutal de manuales ortodoxos de gran calidad pedagógica y no estoy siendo irónico, ¿eh? el manual de Mankiw y Varian... Son una pasada al cabo de 15 ediciones como para ser un, man, un, un mal manual. no Son manuales de gran calidad que permiten al profesor pues, reposar en ellos para enseñar la asignatura. De hecho, siguiendo tema por tema ese orden. La orientación de la investigación hacia revistas ortodoxas. Estamos condicionadas a la hora de qué investigar. Y, y si, si estás condicionada a la hora de qué investigar, influye a la hora de qué y cómo enseñarlo. Y luego, por, última, por último, como último punto, las reivindicaciones que existen y que son muy gratas, de hecho, cuando ocurren, eh, poco frecuentes por parte del alumnado para cambiar los planes de estudio. En San hemos tenido en los últimos años eh, el grupo de economía feminista eh, de, de San Solidario, que luego pasó a ser estudiantes por una economía crítica, luego economía crítica como taldea, o sea, grupo de economía crítica. Y seguro que seguirán habiendo pero bueno, son reivindicaciones eh, aisladas y poco frecuentes por parte del alumnado. Entonces dificulta, eh, no quiere decir que no haya inquietudes, simplemente que igual se plasma un poco. Entonces, cuando hablaba antes sobre, sobre, el, sobre las características de la gente que accede al grado, eh, sobre el, el, bueno, la nota mediocre de acceso, la la intención que tenía el alumnado a priori para cursar ese grado u otro, veíamos que no eran, no, eran, eh, bueno, no eran indicadores muy gratos, que hablaran muy bien del, del entusiasmo del alumnado por, por el grado. Entonces, cuando muchas veces nos escudamos, no me incluyo, bueno, me incluyo así en general, pero eh, se escuda el profesorado en, en que... ¿Quizás integrar la pluralidad y la interdisciplinaridad iría en contra del éxito del grado de economía porque lo haría menos práctico y demás? Bueno, pues vemos hoy en día que, eh, al menos en el grado de economía de, de, de la UPV, eh, el éxito en este sentido bueno, eh, es bastante escaso. ¿Vale? Yo ya, eh, ya con esto habría terminado la, el, el, el caso aplicado de Sarrico. Eh, pero como me voy a tener que ir en, eh, a mitad del taller siguiente, pues ya aprovecho y creo que viene a, en el sentido de este encuentro para eh, poneros aquí tres formas de contacto, eh, bueno, eh, en mi contacto para cualquier cosa, pero sobre todo si os interesa los seminarios de economía marxista, veis que tenemos aquí diferentes eh, talleres, semanales o bisemanales, y bueno, para lo que sea tenéis ahí diferentes formas de contacto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan. Eh, bueno, Astrid y Laura, eh, de todas maneras, os pedí las presentaciones y como os decía al principio, las pasaremos ¿no? a todas las participantes. Así, Juan, también pueden ver lo que has puesto, que me parece eh, muy interesante. Vamos a abrir el turno de palabras. Eh, de palabra. Eh, Podéis ir pidiendo palabra por el chat o con la manica. Yo he ido apuntando... Algunas, veo que aquí hay una última de Ana Moya, ahora la paso Ana, pero bueno, primero eh, había un comentario de Agustín que dice que aparte de las asignaturas mencionadas, ¿no? de las que mencionabais, que también se podría contar con la psicología o la economía de la conducta o la neuroeconomía. Palmar por su parte hace dos preguntas, ¿no? la primera es ¿cuáles son las resistencias identificadas desde la propia universidad? y cómo se propone trabajar en la transformación del aparato burocrático que pone límites a las colaboraciones disciplinares. Eh, Alejandro dice que le gustaría saber qué opinión tenéis eh, las tres sobre el proyecto CORE que justamente ha nacido ¿no? con la intención de paliar la falta de pluralidad e intentar dar una visión más transversal y actual de la economía y que han participado en él eh, autores como Samuel Bowles referente de la economía política radical. Eh, en relación a lo que comentaba Juan de la empleabilidad, Miguel dice que, bueno, que ve interesante también tener en cuenta para un futuro estudio hasta qué punto al alumnado del grado de Economía le puede afectar este programa tan pobre y panfletario neoclásico a la hora de elegir un trabajo o especialidad. Y que lo comenta porque en su generación, cuando estudiaba en la Carlos III de Madrid, el 90% de la gente eh, que conocía se, ded se dedicó a la consultoría o a trabajar en una multinacional ¿no? y que quizás un programa más heterogéneo dirija a esa gente hacia carreras como ADE o FICO y que por lo menos no se les mirará ¿no? como, o sea, a la gente que le guste las corrientes económicas heterodoxas no se les verá como tan extraños como pasaba en su época. Dejo esas lanzadas y ahora veo por el chat quién ha pedido palabra y otra preguntita que había. Os paso la palabra. Bueno, si, si queréis puedo com com comienzo yo por orden eh, respecto al aporte de la psicología. No, estoy segura que, que aquí las tres personas que hemos presentado estamos de acuerdo en que, en que cuando hablamos de interdisciplinaridad o transdisciplinaridad ya si nos ponemos eh, pues obviamente, ¿no? Eh, en, en cuanto a la resistencia, yo creo que, que la, la parte última que planteaba Juan creo que es un buen resumen de esa resistencia. Quizás eh, nosotros, lo que pasa es que esa diapositiva no, no, al final no la he utilizado porque no quería, no quería utilizar demasiado tiempo, pero nosotros identificamos lo que denominamos como obstáculos eh, explicitados por el propio profesorado en el que hablan eh, bueno, de, de su propio interés, ¿no? O sea, como que hay, que, que muchas veces el profesorado tampoco tiene interés en introducir esas perspectivas heterodoxas, ¿no? O sea, eso por un lado, que no es que haya como que tú quieras y te están frenando, ¿no? Es que a lo mejor es que directamente no quieres, ¿no? Eh, todas las relaciones de poder eh, que hay a nivel de los departamentos, a nivel... Eh, en general todas esas jerarquías que se establecen en la universidad a nivel de la planificación docente bueno por las dificultades que hay por el tipo de asignaturas también el acceso al material que comentaba también juan y sobre todo se destacaba eh, pues todo el sistema de incentivos todo el sistema de evaluación para promocionar eh, para, para la promoción del profesorado que al final esto todo, todo se resume en esa precarización y tener que estar continuamente eh, pues en, en ese en esa lucha digamos por estabilizarte y eh, tratar de no mm, perjudicar tu propia carrera ¿no? o restarte tiempo para lo que va a contar a la hora de cuando te van a evaluar para, para, para seguir promocionando. ¿no? Eh, también se destaca la propia evaluación del alumnado, como un, como un corsé muchas veces, ¿no? el propio sistema de acreditación, lógicamente, la, la necesidad de, eso ya más a nivel de investigación, ¿no? de escribir en determinadas revistas que son las que te van a puntuar verdaderamente para esa promoción, como digo, ¿no? laboral, eh, y que son revistas, pues las que son heterodoxas son muy poquitas, ¿no? Eh, y sobre todo en general la escasez de incentivos, pero creo que, que por, ahí, eh, por ahí va un poco eh, esa resistencia, como digo, que, que, mencionaba, que mencionaba Juan. Y, y por, sobre el proyecto CORE, yo no he tenido, lo conozco, no he tenido ocasión de utilizar el manual, sí he tenido ocasión de echarle un vistazo y ver la falta de perspectiva de género que tienen también os lo digo, pero es verdad que creo que es muy interesante a la hora de, de introducir pues, otro tipo de autores, y autores es que introducen poco, también por eso lo digo, eh, y bueno, de, de plantear, yo creo que ese tipo de proyectos son, son interesantes. ¿no? Entonces yo por mi parte, eh, lo dejo ya. Tengo, eh, tengo un par... Más. Eh, Ana Moya dice que se habla de transversalizar ciertas temáticas o crear un, nuevas asignaturas, pero dice, ¿quién puede crearlas? No? Y si se crean, ¿hay profesorado capacitado para impartirlas? Eh, vale, y la última de Eduardo, que dice: muchos de los que de las personas que, que llegan a la carrera ya con una idea preconcebida de la materia en general, ¿qué papel tiene en este tema, la optativa de economía en, en la educación secundaria. Os las dejo ahí. Voy, eh, yo estaba intentando, estaba luchando con el ordenador porque no podía conectar el, el micrófono. Entonces voy a responder a una de la ronda actual, en la primera creo que ha sido, y a dos de la anterior. Eh, bueno, sobre las... Eh, y sí, a dos del anterior. Sobre el proyecto CORE no, no, no lo conozco mucho, lo, bueno he, he oído estas últimas semanas sobre todo eh, noticias relacionadas con ello, pero bueno, eh, me parece positivo a la, a la, a la espera de, de ver el alcance. Veo que, si no recuerdo mal, hay, hay autores y autoras eh, que, bueno, que, que pueden ser considerados, depende por quién, ortodoxos, heterodoxos y tal, por ejemplo... Eh, tenemos a Bowles, eh, un gran admirado al menos eh, por mí, y tenemos a Carlin, Hope y demás, que bueno, qui quizás se acercarían más a, a lo mainstream, neo-keynesiano, nuevo-keynesiano y tal. Eh, y con esto no, no, no es nada negativo, no estoy diciendo aquí la heterodoxia soy yo o nada de eso, sino que creo que el, el, el reivindicar desde diferentes enfoques, muy diferentes, eh, la necesidad de introducir pluralidad es bueno, porque si no se queda en una cosa de cuatro vatos. Eh, sobre, había una pregunta antes sobre el impacto del programa limitado en los estudiantes del de grado de economía y sobre su empleabilidad. Eh, yo soy consciente que al final hay un, hay un mercado laboral eh, que impone eh, muchas condiciones, en, pero... Creo sinceramente que la incorporación de enfoques que añadan perspectivas diferentes, y me atrevo a decir quizás de forma más osada, que añadan que añaden realismo a la explicación de qué es lo que pasa, es bueno para el estudiante. Es bueno para, para, para como eh, de cara a venderte en el mercado laboral. Si, si yo no sé lo que pasa en el mercado financiero, si yo no soy capaz de escribir dos párrafos sobre por qué hay una desigualdad sistemática entre hombres y mujeres, eh, pues eh, depende de qué trabajos, no, no, interpreto que no me querrán. Interpreto que no me querrán, sobre todo si son trabajos que, que, que requieren de reflexión, ¿no? Entonces creo que incorporar nuevos enfoques que añadan pluralidad y creo que también realismo, a eso estamos, eh, creo que es positivo para la empleabilidad, sabiendo que hay muchas condiciones y que no se puede dar todo en el grado, ¿eh? que hay que elegir, pero bueno y sobre el margen para crear nuevas asignaturas eh, creo que el margen, el margen es estrecho, aunque desconozco esas cuestiones de regulación de eh, a qué niveles, si es Europa si es el ministerio o si es no sé quién, el que, eh, el que limita la creación de nuevas asignaturas, pero, pero poniéndome en plan conservador eh, creo que dentro de los planes actuales, habría capacidad de transformar las asignaturas en, en gran parte, ¿vale? Eh, tenemos una asignatura tipo economía internacional o economía del medio ambiente y recursos, pues eh, es que son dos mundos que pueden ser dados de forma muy diferente, por lo tanto, sin ponernos a, a exigir eh, que economía ya que sé, o que una transversal como por ejemplo psicología sea una obligatoria sin ponernos a exigir eso eh, creo que de momento hay mucho margen para hacer cosas no estoy diciendo que, que sea la, la pauta a seguir pero que de ponernos conservadoras eh, hay mucho margen eh, perfecto Laura, te veo levantando la mano, sí, te doy palabra. Por participar también. Eh, que preguntaba Félix, ¿no? en el chat que lo estaba leyendo, que qué estrategia pedagógica considerábamos más eficaz eh, para introducir ese enfoque crítico. ¿no? Si, que, si de alguna manera que fuese la docente la que integrase esa perspectiva heterodosa, o bien que hubiese en el propio claustro del profesorado, pues una diversidad de enfoques. ¿no? Entiendo que es lo que estaba comentando Félix. Yo creo que las dos estrategias deben existir, eh, por supuesto, teniendo el cuidado, por un lado, de que no, no sobreconfiemos en el voluntarismo del profesorado y la capacidad que tenemos a título individual de hacer cosas, porque bueno, eh, conectando con lo que decían Juan y Astri, pues la intensísima precarización del profesorado, la rotación, pues te deja muy poco tiempo para que encima sea responsabilidad tuya renovar un cuerpo de enseñanza y de conocimiento que has heredado y que no te dan las capacidades ni, ni las condiciones sociomateriales para, para renovarlo, y también teniendo en cuenta que, que si bien lo ideal sería que hubiese esa diversidad en el claustro de profesorado, eh, también a ver quiénes son los que mandan en ese claustro y qué posiciones de poder ocupan para que al final sea su, su enfoque el que, el que predomine, ¿no? porque bueno, enfrentamientos en los departamentos o conflictos si queremos de cómo vamos a llevar una asignatura o a quién le toca una asignatura u otra pues son, son bastante habituales ¿no? al final pues si, si lo que prevalece es el criterio de alguien que está acomodado en la institución y que no tiene perspectiva crítica ni voluntad tampoco de, de abrir la universidad que también pues, es una problemática muy incómoda pero que, que está ahí realmente ¿no? porque a la gente que, que vamos entrando y que queremos entrar nos exigen unos méritos eh, que no han tenido que cumplir o que incluso no cumplen gente que ya está en la universidad con un buena, en una buena posición, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto, volvemos a lo mismo de tener que revisar a profundidad eh, y, con, y con mucho compromiso crítico todos los sistemas de, de cómo valoramos ese, ay, esa meritocracia también bastante perversa en, en la universidad, ¿no? Eh, sobre la optativa de eso que también comentaba Eduardo, que es una buenísima pregunta, y yo ya me lo llevaría no solo a la idea que, que nos enseñan en secundaria o en bachillerato sobre economía, sino los propios medios de comunicación, por supuesto, ya por deformación profesional, tiro por ahí, eh, y, y bueno, pues claro, eh, la enseñanza que, que nos dan de, la, de lo que es la economía, si es que tenemos la suerte de que nos enseñen algo en concreto, porque yo no recuerdo en la ESO habré estudiado economía, por ejemplo, en bachillerato sí, y era microeconomía y, y bueno, pues cosas muy concretas, no se hablaba nada de, de proyectos ideológicos o políticos detrás de eso que estábamos enseñando como, como que es la economía y por supuesto que, que condiciona, ¿no? eh, También con, con lo que comentabas Juan de quién hace las asignaturas, pues también eh, hay veces que el profesorado tenemos ese margen de contribución que se concreta mucho más, en, por ejemplo, en proyectos de innovación docente que permiten introducir en asignaturas que ya existen, pues, eh, una cierta renovación eh, metodológica, podríamos decir, o pedagógica, incluso temática, ¿no? Pero volvemos un poco a lo mismo también, aparte de la burocracia y del tiempo que exige preparar todo este tipo de materiales nuevos y, y, y bueno, y presentarlos en tiempo debidamente con un equipo que te respalde, ¿no? Pues aparte de toda esta voluntad y toda esta ilusión que hay que echarle y que normalmente suelen tener la gente más joven o que entramos de primeras en la, en la universidad, pues bueno, también pienso, como decía, como decía Astrid que, y como decía Juan, que, que más allá de explicitar muy claramente en determinadas asignaturas que estamos metiendo esa perspectiva crítica o heterodosa, eh, de facto, hay muchas bueno, muchas, o hay bastante profesorado que, que más allá de ese programa docente, pues mete, podríamos decir, de Coscati la perspectiva crítica y la aplica, e incluso la interdisciplinariedad, e incluso pone en valor esa, esa desgracia de la precariedad de ir rotando en distintas asignaturas, pues puede ser también algo que tristemente se pueda aprovechar para dar según qué asignaturas y enriquecerlas, ¿no? Y bueno, y también por acabar, que decía el compañero, eh, la, la interdisciplinariedad de la economía con la psicología, en mayo diría antropología, sociología y por supuesto estudios culturales y economía política cultural, que bueno, que, que serían eh, asignaturas o espacios en los que tenemos que preguntarnos todas porque es que si no nos quedamos cojas en esto. Astrid tenía levantada la mano. Sí, solo por, solo por apuntar respecto a la pregunta que hacía Eduardo de la necesidad de, bueno, del papel de la, de la asignatura de economía en, en la ESO, o sea, bueno, en la ESO, yo la, yo la tuve en bachillerato, yo estudié economía por mi profesor de economía de bachillerato, quiero decir, o sea, y por qué, y yo, además que fue curioso, cuento mi vida, ese profesor lo tuve, era un profesor asociado que luego en quinto de carrera lo tuve, y de, de, realmente no era un profesor excesivamente heterodoxo, pero un profesor nos planteaba la economía muy, eh, eh, muy aterrizada en la realidad, en problemas concretos que tú puedes entender pues con la edad que tienes y la madurez que tienes, lógicamente, porque además la realidad es muy heterodoxa. Quiero decir, es ¿qué hace a ti? A lo mejor no te tienen que estar diciendo qué enfoque está, qué que es un enfoque feminista, un enfoque más de corte ecologista. No, pero si a ti te hacen una pregunta respecto a dónde están las mujeres en no sé qué aspectos económicos o, qué está, o cuáles son las consecuencias que esto tiene respecto al medio ambiente, tal. Aunque no te estén explicitando qué enfoque te están diciendo en el momento que te plantean preguntas sobre estas problemáticas, ya te están introduciendo perspectivas críticas. ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que en la secundaria y en el bachillerato haya economía, pero sobre todo una economía no teorizada, yo así, así lo pienso, no. a mí no, no tiene ningún sentido que se empiece a dar macro teoría económica, quiero decir, sino sobre todo que se, que se empiece como a, a normalizar, incluso a poder entender el, cómo, de, qué, es, qué se está hablando, ¿no? Que, como, como aterrizarlo y descomplejizarla, porque siempre la economía está muy asociada y eso tiene mucho que ver también con la masculinización de la disciplina, como con el, el ámbito, los ámbitos del poder, con los ámbitos como de que están como en un terreno, no sé, superhumano, ¿no? Y es como, no, esto es, tiene que ver con la vida cotidiana y yo creo que si se plantea desde ahí es mucho más cercana y despertaría mucha más, mucho más interés, ¿no? creo, o así fue mi, mi experiencia. Pues a raíz de esto que dices Astrid, bueno, y que habéis dicho también Laura y Juan, y por un poco cerrar el, el debate, que yo sé que siempre se queda corto, pero bueno, tenemos que ir cerrándolo en algún momento, eh, pues en relación con esto que decíais de, de la secundaria y del bachillerato, Maru, que eh, está formándose como maestra de primaria, Dice que la única lección de economía que han recibido han sido unas diapositivas sobre los diferentes sistemas económicos, sectores y agentes económicos que, encima, bueno, pues estaba impartido por un geógrafo y sin posibilidad de debatir y tal, y que lo que está viendo ya en segundo de primaria, que son niños con 8 y 9 años, eh, se están normalizando los préstamos en matemáticas, ¿no? Y que hay un claro interés por. Eh, por no educar a, a, a los niños y a las niñas en que sean consumidores críticos, sino hacerles en, o sea, convertirles en consumidores y consumidoras de, de las empresas del IBEX 35. Y Félix, que es profe de instituto, dice que sí, que da testimonio de que la enseñanza de la economía está totalmente colonizada por la ideología neoliberal y que uno de los libros más utilizados es el de Macro Hill. Entonces, bueno, pues es lo, lo que os decía, ¿no? Es un poco lo que veníais diciendo y que no solo hay que cambiarlo dentro de la universidad, sino que en todo el currículum educativo. Eh, bueno, quiero daros con mucha pena... <ríe> Eh, deciros, a, a, bueno, adiós, encerrado este debate. Ya sabéis que, que os podéis quedar. Yo sé que algunas no podéis. Mil gracias, eh, Juan Astrid y, y Laura. Y estoy segura que volveremos a bombardearos para que participéis en más encuentros. Así que mu muchísimas gracias. Eh, deciros a las demás que, como he dicho al principio, vamos a hacer los descansos. Nos vamos a tomar cinco minutos de relax. Cinco minutos, pues que viene a ser pues a menos 20 o por ahí, y apareceremos en las salas del de taller que haya elegido cada una de nosotras. Por favor, por favor, si alguien no ha puesto en qué taller quiere participar, que es organización, incidencia o contenidos, que lo acaba de poner mi compañera Laura, que lo diga en este descanso. Y bueno, pues nos vemos en los talleres y Astrid, Juan y, y Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias, que vaya genial. Gracias. Pues tenéis. Muchas gracias a todas.